No le pego una. Buenísimo. Muy buena, muy buena. Rata, amigo. No, rata, no boludo. No sé que por ¿Cómo no ¿Cómo qué me nadie va medio? Nadie va Estoy medio en AP ¿Qué juegan esto, ¿Qué juegan esto? Gente A, gente A. mira tres No, está él! está L. Tranqui, tranqui. Menos prete. No, reverás tu posición. Tanta pete, weón. Yo apareció. Tengo bomba. Venga, venga. Tengo la bomba. Ay. ay ay ay, planto para L no, no, tenés no tenes L no te estoy diciendo que está L culiando por el sordo ay no a mi 7 oh, oh, días, 7 días no. <risa> <risa> <risa> desmoqueemos si no, o oh, vamos a ver una ahora se llama con flash y pasamos Ah, oh, es un eso cuatro, eso cuatro amarillo. El amarillo cuatro. me gran topajil Es s 4, s 4, amarillo Amarillo es 4 Tiro frashes Se llamó el event. Ay, Firebox Se le fueron todos No, se le fue lo miedo al otro Creo que esta ventanita Esta jungla, boludo, lo viste ahí sí, sí. Hay ah, otra serie Si hubieras piqueado, le hubieras cagado tiro, boludo Ay, si hubieras piqueado, ay, si hubieras Dale, el fuego! ¡Lo, le erré! ¡Lo, le erró, hijo de puta! <risa> no, es un juego... ¡Uy, se pudo verleado! ¡Lo, como le erré! Imagínate si le erró un fuego. Y después tira GG encima. Está <risa> <risa> en un momento de tensión por eso. ¿Son? ¡Tapete, ahí, ahí, ahí! ¡Está tapete! ¡Tapete, boludo ay, ay. dejemos pelotudear, boludo! ¡Vamos a perder contra tres! Me, me, me, me, me recostado, me pasó la P. ¿Quién es? Ay, ca. Arranca o no arranca gracias. eso? <ríe> me recostó. Tocado. Tocado, toca, toca. Para salir de cabrón. A la izquierda. Se fue me parece que para el mercado. Marcado, boludo. Okay. No muera, Violeta, no te mueres. Bueno. <ríe> algo Lucha atrás. No está, noventa y ¿Dónde? en 4. ¿Cómo? Cómo costó, mal. Jiji <risa> sí. sí. Eh. Como sorri. No, los corrieros lo joder. Soy el Diana, espera. No, eran re mal. Hola. Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. <risa> CT, CT Liga, Liga, Liga, Liga, Liga, Liga, Liga, Liga Eh, ventana, menos 77 Liga Ay, qué susto Buah, Boa. Dos ligas Solo uno A, solo uno A, solo uno A palación Se va, se se AP en B ¿Como me quedó la bomba ahí? La misma pregunta me la hago bye bye. Gente medio Menos 52 Tetris, Tetris, tienes uno, amarillo. Hola. Murió Hola. Te tapete, te tapete, tapete. Forest, forest, forest. ¿Qué, qué me pega? Alex? Vamos B, en rush? Dale, yo te tiro una B? flash. Dale, dale. Ratas. Estoy uno tapete. Buena, buena Buena, buena chavales Dale, yo te moqueo CT Yo jungla, yo jungla, y 35 les parece Anillo. Plata, plata, azul y un tap sandwich Bien jugado Nadie agarra Le la bomba Me agarro yo medio Paso uno me toqueaste todo, pero bueno pasan, No, pasan. no. ¿Sí, ¿La, la bomba uno? se la dejaron en army ¿Sí, Nete. Hay una ventana Ok, después de Mira, Miro, miro ventana, tengo ventana chico Una bueno, ventana se abre, ¿eh? a la derecha Murió, murió, perdón, eh. No, no puedo acertar la ventanita. Sí. Ay, que susto. Tan rata, un puto de mierda de eso. A ver, palazo! Dos ligas, dos ligas. Ah, está en Está a palacio? palacio, está para palacio todavía. Palacio, ¡No, cara. Oh. <risa> <Murió>. <risa> ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, conecta bien el micrófono No, tocado, buena Murió Estoy clavando mira para taciarlo. El tipo buenísimo ¿Qué me pega?